Constitución Política de la República de Nicaragua Título IV Derechos, deberes y garantías del pueblo nicaragüense Artículo 38 La ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando favorezca al reo.